Like a picaflor adentro del blog, me señalan el club, modo Mario, bro. Mucha pala, mucha droga en la planta, un picaflor con Adidas voy a jugar. Le doy duro like a picaflor adentro del blog, me señalan el club, modo Mario, bro. Ey, mucha pala, mucha droga en la planta, un picaflor con Adidas voy a jugar. Le doy de I cut up for oh, it all. Flor, adentro del plon Señala el club Modo Mario Bro ey, Mucha pala, mucha drogas En la plata un picaflor Con nadie ya voy a por Ay, ay, ay Like a picaflor Adentro del plon